Kenshi es un juego bastante vasto en el sentido de las opciones de jugabilidad siendo de las experiencias más completas que se pueden de encontrar en un juego de rol indie no solo tiene múltiples inicios sino también múltiples caminos a seguir haciendo que cada partida sea demasiado dinámica en el video de hoy tomaremos el inicio de vagabundo y veremos qué opciones nos da Kenshi para prosperar así que ponte cómodo, tráete tu botana y vamos allá Bueno, no puede haber un imperio sin alguien que lo gobierne, así que comencemos creando nuestro primer personaje. Misterius en este caso tal vez no podría ser un buen gobernante de un imperio, pero tampoco podría pasar toda su vida siendo un vagabundo. Así que con vara de hierro en mano y vistiendo unos harapos, decidió aventurarse en este enorme y árido mundo. Pero lamentablemente uno de los primeros encuentros que le deparaba el hostil mundo eran unos bandidos hambrientos. Siendo en lo que podría terminar él Afortunadamente el entorno le permitió llevar la pelea hasta un bar cercano Donde si había problemas para el lugar también habría problemas para los guardias Permitiéndole a Mysterio su primer entrenamiento en combate Si bien Mysterious todavía no le sabía muy bien al desmadre callejero, lo que sí sabía era aprovechar oportunidades, entonces lo mejor que se le ocurrió fue desnudar a todos los bandidos y vender toda su ropa, incluyendo por supuesto aprovechar sus armas y también venderlas, para así sacar un mayor provecho de ganancia económica. Por supuesto que después de este pequeño altercado quedaría bebiendo para siempre saque en un bar, entonces decidió aprovechar la mina de cobre más cercana para empezar a crear sus primeras ganancias y de paso ir adquiriendo experiencias de trabajo pero cómo funcionaría este negocio bueno pues la parte más pesada era la minería y el trayecto pero una vez extraídos los materiales solo era cuestión de venderlos así poder adquirir nuestros primeros materiales de construcción Después de que Mysterious tirara uno de los comentarios más edgys de la historia, obtuvo las suficientes ganancias para comenzar los cimientos de su avanzada. Sin embargo, se dio cuenta de que todo lo que planeaba construir no podría ser administrado solo por él, así que ahorró el suficiente dinero para contratar colegas de aventura, pero para ello tendría que trasladarse a otra ciudad. Llegando con éxito a Skin, aunque que reclutar gente no sería una tarea sencilla, puesto que o eran demasiado caros, o sencillamente Mysterious no tenía una fama favorecedora Pero no por eso se niega el hecho de que Mysterious tuvo un resultado exitoso Ahora Fade y Ruka lo acompañarían Ruka tenía buen entrenamiento en combate Otra parte Fade tenía buen equipamiento Y también quería ser una mano extra al trabajo de la avanzada Pero un hecho innegable es que todos ayudarían a todos Llegando a la avanzada esta vez un grupo de bandidos más peligrosos nos querrían atacar Entonces la misma estrategia de antes funcionó Llevamos la pelea al mismo bar donde ahora los tres tendríamos que demostrar nuestra valía en combate Nuestras almas tal vez no eran las mejores para espacios cerrados Sin embargo las suyas tampoco lo eran Entonces nuestra mejor de las opciones fue pelear en la zona de abajo Después parecería que todo culminaría en un momento de descanso pero vimos que sus arqueros se aproximaban, y no solo eso, también estaban tratando de reanimarlos. Entonces, esta vez quien inició el combate fuimos nosotros. ¿Teníamos asegurado que los matones del bar nos ayudarían? Pues sí, porque lo que comienza en el bar, termina en el bar. Fue entonces cuando unas cabezas rapadas, probablemente debido a la esclavitud, venían acercándose rápida y furiosamente. Sí, así como la película. Y pensé que esta vez sí estábamos acabados, pero por alguna razón no nos atacaron, sino que fueron en contra de los bandidos de la polvareda. Los problemas seguían en el bar y naturalmente empezarían en la avanzada, puesto que se acercaba el día de oración, urgía investigar sitios de almacenamiento decentes, puesto que ya no podíamos cargar con tantos botiquines de bandidos y tampoco podíamos desecharlos, nos iban a ser útiles. Entonces Mystery se acercó a la avanzada y empezó con la investigación, mientras Fade y Ruka tenían experiencia de lucha, sin embargo comenzó lo inevitable, llegó la nación sagrada y quería más siervos fieles. Finalmente el equipo logró reunirse, de una colina observaban al sacerdote con sus paladines decidieron retirarse al ver que los ignoramos sin embargo esto no se quedaría así tendrían que avisar al sumo inquisidor después de eso cuidadosamente regresamos a la avanzada para ahora sí ponernos manos a la obra y qué decir continuamos trabajando esperando poder sobrevivir a todas las catástrofes que se avecinan pero si queremos ser alguien no tenemos que dejar que nos aplasten y para eso tendremos que aprovechar bien las oportunidades que nos dé el mundo de Kenshi